Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. En principio, gracias, Tony, por tus palabras. Gracias por la invitación. Gracias, Juan Pablo. Gracias a confiar por este honor de poder estar aquí junto a ustedes y a gran parte de la comunidad de las relaciones públicas de Latinoamérica. Me han pedido que hable sobre, bueno, una de mis especialidades que son la comunicación con el uso de la tecnología y los derechos humanos en esta oportunidad, comunicación y tecnología en el ámbito del turismo, con algo que tenemos constantemente en nuestra mano y que de a poco te voy a ir hablando y todo lo que te voy a ir diciendo lo voy a ir solventando, apoyando con estadísticas, con fuentes que vas a ir leyendo, más los 25 años que hace, que me dedico a esto y que cuando empecé a hablar de videitos acá en la República Argentina y en, el, y en Latinoamérica, allá por el 98, 99 y después cuando aparece YouTube, hablaba de videos, de cómo había que tratar de difundir por videos y me decían pero yo qué, y me trataban como loco, hablaba de los MP3 que después alguien ...mucho más rápido e inteligente que seguramente nosotros en este aspecto... Eh, ...cuando yo hablaba de audios y de los archivos MP3... ...registra la marca como MP3, como lo que comúnmente hoy conocemos... ...sinónimo de MP3, audio, pero es una extensión de archivo. Así que vamos a hablar y a ir este, transitando un poco por lo que tiene que ver... ...con la comunicación, el turismo, pero con el uso de la tecnología... ...y cómo hoy nosotros estamos realmente viviendo... Lo vengo sosteniendo hace rato, disculpen que algunas cosas se deformen, esta presentación estaba online, pero bueno, la, la, la conexión no es tan buena, así que la estamos adaptando. Lo vengo diciendo hace muchos años, digo, ¿cómo está basada tu estrategia de comunicación? Si es que realmente tenés una estrategia de comunicación o pensás, que es una estrategia de comunicación. No voy a hablar de estrategia, porque el maestro sobre la estrategia estuvo aquí recién hace un rato, gran amigo, y que admiro, Rafael Alberto Pérez. Él habla de estrategia. Hoy yo al menos te digo, dentro de lo que es la movilidad del dispositivo móvil, y te lo, te lo defino, de voy a hablar del dispositivo móvil no solamente como un celular, sino también como una tableta, o como un libro electrónico, el famoso Kindle, el famoso e-book todo aquello que es portable como dispositivo móvil y está conectado. ¿Cómo está esa táctica de comunicación, esa estrategia? Estrategia rápidamente la defino como tener un objetivo y los cómo, los cómo llegar a ese objetivo. Te decía antes, la estrategia de comunicación o en tu empresa, con tus clientes, empresa pública o privada, ¿la tenés? O la vorágine diaria, y lo digo por experiencia, o la vorágine diaria que nos impone el día a día, la responsabilidad, el correr, no nos permite tener esa planificación que tiene que ver con la estrategia y poder hasta llegar a tener evaluaciones. Pero sigo. La movilidad para mí hoy es prioridad. De hecho, sería noticia si les digo a ustedes, por favor, que no, no lo hago para no molestar, si les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes no trajo celular? Smartphone, teléfono inteligente, móvil. Y esa sería la noticia, que haya alguien, que no creo, que levante la mano y diga, yo no tengo ningún dispositivo móvil hoy aquí presente. Lo cierto es que, no voy a decir nada nuevo, la movilidad está presente, ¿la estás teniendo en cuenta? Y te lo voy a machacar mucho, te lo voy a insistir mucho. Por eso digo que es prioridad en toda tu estrategia, trata de ir pensando dentro de estas tácticas de comunicación que componen tu estrategia si la movilidad la tenés presente. Y te voy a ir demostrando por qué, por qué nos acompaña todo el tiempo, por qué me enojo si me lo, si me lo olvido, por qué me enojo si se acaba la batería, por qué tus públicos, sí, lo dije en plural, antes hablábamos de un público, ¿te acuerdas? Pero la tecnología, a partir del advenimiento 97, 98, en Latinoamérica, que es los países donde me muevo y donde así ha sucedido, hizo que nuestros públicos, o el público que conocíamos antes como un todo, hoy, pueda ser fragmentado, atomizado, separado, dividido. Que la pregunta, y son todas retóricas, ¿eh? la pregunta es realmente, ¿pensás tus públicos, como acabo de decírtelo, fragmentados, divididos, atomizados, ¿los estás tratando como tal? ¿O seguimos tratando a nuestro público, con este uso de la tecnología, como un todo y difundo, como era antes, ¿te acordás? Sí, canal unidireccional. Donde hablábamos arriba de una tribuna, como lo estoy haciendo yo en este momento, y solamente difundíamos a ese todo. Después hablamos de personalización. Después hablamos de qué más puedo hacer yo atomizando mis públicos, que seguramente lo sabes. incluso muchas de estas cosas que te voy a ir hablando y que van a venir a la superficie, de hecho las tenés. Pero vuelvo retóricamente a preguntarte, las tenés, las concebís, las estás ejecutando, o mejor dicho, tu estrategia general o esas tácticas, las estás ejecutando teniendo en cuenta lo que impera el escenario hoy en día, el colectivo social imaginario, el uso y costumbre de ellos, tus públicos, los tuyos también, ¿eh? porque si no seguimos siempre con lo mismo y si no, seguimos tratando a ese público como un todo pensando que es un canal unidireccional, no entiendo el ida y vuelta lo que hoy pasa con tu vecina, tu tía, tu abuela, tu prima, tus colegas, tus pares, donde hay un camino de ida y vuelta donde lo que más se exige es interacción de las dos partes, del público y de la empresa. La mayoría de las empresas hoy, ¿eh? 25 de septiembre, que no, no equivocarme, 25 de septiembre del 2018, hoy todavía la mayoría de las empresas no responden las, los comentarios, los elogios, las críticas, la interacción de sus públicos. Esto es estadísticamente hablando. Entonces, no podríamos dejar, y te lo voy a ir demostrando durante toda esta charla, el porqué de la movilidad es prioridad, voy a poner el casi en todas las tácticas de comunicación. Simplemente datos, para ir apoyando todo lo que te voy a ir contando... Tengo muy poco tiempo, me dijeron que son 20 25 minutos para un espacio de preguntas y respuestas, así que voy a hablar lo más rápido posible tratando de explicarte, pero no profundizando mucho en algunas cosas. Conexiones móviles de algunos de los países de Latinoamérica, donde podrás ver la diferencia, la relación, la, la, la influencia que hay de las conexiones en una población. Sí, de tus públicos, exactamente. De cómo estamos hoy con eso que tal vez sería una extensión de nuestro cuerpo ya, ¿no? Y no sé cuánto más, ¿no? Quizás en algún tiempo, como esta, famosas, esta famosa serie de Black Mirror, que está contando lo que podría llegar a ser en el futuro, no lo tengamos insertado en nuestro cuerpo alguna conexión o alguna aplicación con respecto para poder comunicarnos. Este es un escenario en el cual estás leyendo, trato de no leer los slides para no aburrir, pero mientras vos lo vas leyendo, voy comentando, este es el escenario en el que estamos hoy. Este es el escenario en el cual hoy nos encontramos como empresa inmersa, como consultores y asesorando y trabajando para nuestros clientes. Donde todo esto que estás viendo acá se da. El tema es si en la publicidad, en la compra y venta, en el marketing, en las relaciones públicas, en la comunicación, lo voy teniendo en cuenta. Muchos veo en empresas pequeñas, medianas o grandes, a algunos colegas también que están viviendo... El reinado de las redes sociales, pero como un canal solamente de difusión y publicación. Y no como un entendimiento de lo, del uso y costumbre del entender la experiencia de usuario también, la de tus clientes. Del estar abierto a la recepción, no solo de elogios y comentarios positivos, sino también de críticas, de las cuales voy a aprender para poder perfeccionar mi servicio. Donde puedo llegar a entender, un poquito reflexionar dónde estamos parados. Intelectual, siempre digo a mis alumnos o en conferencias, no es aquel que lee todos los diarios o escucha las noticias. Intelectual, no porque lo diga yo, sino por definición, es aquel que puede criticar la realidad, que la puede reflexionar y no decir cosas obvias. El que puede dar una vuelta de tuerca a algo en particular. ¿Cuáles son los fenómenos que vivimos hoy en día? Que nuestros públicos están utilizando. Esto no es solamente un curso de un momento, esto es una actualización. Lo estamos haciendo acá. Esto es una actualización constante del día a día. Si no quiero quedarme en el intento o no quiero quedar rezagado ante mi competencia. sigo sosteniendo el por qué la movilidad del dispositivo móvil es una cuestión de prioridad en toda tu estrategia. Esto es un, un, un estudio que se hizo, una investigación que hicieron dos universidades, encerraron a un grupo de personas por 10 minutos, Escucha lo que te digo, 10 minutos. Las invitaron a hacer una, una investigación, no les dijeron cuál, las, las, las encerraron en una sala de esperas y le dijeron que por favor, vale la redundancia, esperaran, nada más como cuando estás en un, una sala de espera de un odontólogo, como cuando estás en un vuelo y no hay conexión, en la mayoría de los aviones, por ahora no hay, en algunos ya sí, donde se, comúnmente le decimos reina del tiempo muerto. Que hago un paréntesis y antes de seguir con esto digo, ¿cómo tenemos pensada nuestra estrategia para con nuestros públicos, el tuyo también, el tiempo muerto, el donde nuestros públicos están sin hacer nada. Cierro paréntesis. Entonces, el, simplemente observación, ¿no? Observación en la investigación, como cuando haces una tesis de observación, y la observación dio como resultado que los hombres aguantaban apenas, promedio, 20, 21 segundos, sin mirar el celular, y las mujeres, 57 segundos, cuando les preguntaban cuánto pensaban que habían estado sin tomar el celular, sin tomarlo y poder mirarlo, levantarlo, decían que entre dos y tres minutos. Cuando digo cuál es el fenómeno social que estamos viviendo, te invito a esto a que realmente estemos actualizados y pensando estos usos y costumbres, no el tuyo solamente, el, de la el del colectivo social imaginario. En, de, en donde podamos sacar conclusiones, compartirlas, discutirlas, le llamo discusión al intercambio de ideas, discutirlas para una mejor proyección o ejecución de un plan de comunicación. Esto es lo que le pasa a tus públicos, con el celular en la mano. Es retórico, no me contestes, pero ¿qué estás haciendo respecto a, esta, a este uso y costumbre? De hecho, ¿cuánto, ¿cada cuánto miras tu celular? Y en este momento, incluso tal vez te equivoques, pienses como ellos, que lo tomás cada dos o tres minutos y no cada veinte o cada cincuenta y pico de segundos. ¿Qué pasa cuando te lo olvidás? Para ¿Puedes olvidarte en el carro, en el automóvil, en, en el bus, en el colectivo, en el tren, tal vez a tu sobrinito o tu hijo, que llamás por teléfono rápido desde un fijo y le decís a tu pareja, no buscarlo. ¿Qué haces si te olvidas el celular? Llamás a tu pareja y le decís, desbloquealo y contestame las cosas que me vayan llegando. ¿Por qué te reís? ¿Qué pasa si te lo olvidas? ¿Nomofobia? ¿Fobia a olvidártelo en tu casa y que esté tu pareja? No, vuelve, te puedes olvidar la billetera, la cartera de la dama, el peine del caballero, las llaves, puedes olvidarte las tarjetas de crédito, pero que Dios nos ampare y no nos olvidemos el teléfono móvil, ¿o no? Esto le pasa a tus públicos también. Esto es conocer a nuestros públicos también. Pero tratar de ver la posibilidad de tomar ventajas de estas cosas. Incluso este gráfico me pareció una barbaridad. Te acompaña al toilet, al baño. Y fíjate qué pasa con el celular y dependiendo la situación. Sin celular, con celular, celular con señal, y no te digo nada, celular con señal y enchufado, cargando baterías. Muy bien, estos son nuestros públicos y seguimos adelantando. Comunicación, turismo, uso de la tecnología. Si te toca asesorar a agencias, como me pasa a mí, que tengo algunos clientes, agencias de turismo, es un desafío, ¿eh? Es un desafío importante porque, como te pasa a vos, le pasa a todos los turistas, con el celular ya están haciendo muchas de las cosas. Tal es así que la importancia para mí del teléfono móvil en, en voz y ahora te hablo como colega, es, es importante que cuando me preguntan qué celular me compro, y si me lo pregunta un colega que debe trabajar con el teléfono móvil, siempre les digo, comprate el mejor. Pero es re caro, sí. Pero decime, ¿cuánto haces con el teléfono móvil hoy? Hace 20 años atrás yo lo usaba para hablar por teléfono nada más. Hoy creo que vos, vos también y yo, lo que menos hacemos es hablar por teléfono. Pero, ¿qué, qué hacemos o cuántas cosas hacemos? Digo, a ver, pensémoslo en voz alta. No me lo digas, no te voy a molestar, pero yo te nombro algunas. GPS, ofimática, documentos en la nube, de Word, de texto, hojas de cálculo, correo electrónico, mensajería... Eh, ¿Te acordás cuando íbamos viajando por ahí y llevábamos en una mochilito o en un bolso o en un morral Llevábamos cámara de video. Aquellos que, que podían. Llevábamos también cámara de foto. ¿Te acordás? Cámara de video, cámara de foto, además el celular. Hoy la cámara de video y la cámara de foto es mejor de las que tengo tal vez en casa en mi celular. Así que puedo grabar. Yo antes, tengo 48 años, así que entenderme esto, que voy comprendiendo en cuanto a la transición que todavía muchos no la asumen, yo tenía el famoso grabador de periodista y lo veo a veces guardado en mi casa y me agarra unas ganas de llorar, todo digo, no pasó hace mucho y mi hijo o mi hija me dicen, ¿qué es eso? ¿Viste, me dan ganas de mirarlo y hacer el mejor revés de Federer de la historia? Y a veces le explico, a veces me digo, estoy concentrado, anda no para allá. Graba, cassette mini, cassette grande. No te digo cuando mi mamá me regala el grabador más grande, no el periodista más grande, pero tenía micrófono que salía con un cable. Lo que te pregunto es la transición de la tecnología, viene del 97, 98, te lo pregunto a vos, pero a vos allá también. La transición, no te la pregunto a vos si tenés 20 o 25. Te la pregunto a vos si estás arriba de los 30 para arriba. ¿La estás haciendo? ¿O seguimos conduciendo a nuestro equipo, trabajando en nuestras estrategias, ejecutando un plan con la metodología de antes y con las herramientas nuevas? Escucha esto que te voy a decir. Mira, antes me pasaba, calculo que a ustedes también, antes me pasaba que había o teníamos decenas. Cientos de ideas, pero ¿sabes dónde estaba la dificultad? En las herramientas carentes que teníamos, No había carencia de herramientas para poder ejecutarlas. Hoy, y si se hace algunos años, se da la inversa. Hoy tenemos cientos, miles de herramientas, algunas conocemos, otras no, para poder ejecutar. ¿Pero qué nos faltan? Ideas. ¿Porque somos poco creativos? ¡No! ¡No! Seguramente te gusta estar en forma, te gusta salir a caminar, haces ejercicio, te cuidas, entrenás, ejercitás. Lo que tal vez nos falta es, así como ejercitamos nuestro cuerpo, tal vez ejercitar un poquito más nuestra mente que nos sirva para poder improvisar. No te confundas, improvisar no es inventar. Improvisar es consecuencia del conocimiento que aunás y surge tal vez una idea. Tal vez nos falta un poquito de esto. En nuestro momento laboral, en el tiempo muerto, te estoy hablando como colega, te estoy hablando de, de par a par donde pueda leer y que me creen más dudas. Ojalá de acá, después de mi conferencia, te vayas con muchas más dudas de las que cuando empecé a hablar. Esto también nos está pasando y esto es nuestro público en turismo o en cualquiera de las otras. En cualquiera de las otras ramas, aristas o industrias en las cuales te toque. Hay algo fenomenal, colega, que lo digo con pasión, y con amor de corazón a DIRCOM, la comunicación y las relaciones públicas. Nuestra profesión es necesitada, es transversal, y te felicito, es transversal a todas las demás. No hay quien, necesite, quien no necesite relaciones públicas o comunicación. El que diga que no lo necesita, está ignorando el tema y bienvenidos a aquellos que se den cuenta rápido para nosotros poder asesorarlos, porque la ventaja es distinta. Con la tecnología esto se hace posible, pero no solamente se hace posible la demanda de nuestros públicos durante todo, el antes, durante y el después de un proceso, sino que a nosotros nos exige tener una suerte de profesionalismo, una exigencia de ejecución, de perfeccionamiento en cuanto a nuestro servicio. Y ahí tenés que estar, no es solo de 9 a 18. No estoy diciendo contestar comentarios en la madrugada y demás. Hay horarios que tienen que ver, que estar bien planteados y esa es la atención. Pero desde tecnología podés dar servicios en los cuales a un turista podés compartirle una carpeta en la nube, en el cloud, en el ciberespacio, en internet, como lo llames o lo conozcas, una carpeta donde tengan toda su documentación y sus vouchers para que pueda ingresar en el horario que desee. El tema es saber si vos hoy estás trabajando en la nube o si tu oficina... ¿La tuya cómo está? En tu, si tu oficina, si te pido un presupuesto, paper, resumen, discurso, comunicado, texto, me digas, oh, son las 8, Juan, pero mañana apenas llego, a la mañana temprano te lo envío. Si todavía estamos con ese tema de que el material lo tengo en la computadora de, de la oficina, computadora, computador, ordenador, de donde provengas o como le llames, Estamos atrasadísimos, no atrasados, muy atrasados. Hoy debe estar en la nube, al final te lo voy a mostrar un poco, debe estar en el cloud. En este momento, si te están llamando de tu oficina, de tu empresa, en este preciso momento y te piden algo, tenés que poder resolverlo sin salir de aquí y con documentos en la nube. A tus compañeros, a tus pares o a tus públicos. Y estamos con la realidad aumentada, si sí, se me pasó un slide, no me habrá dado cuenta. La realidad aumentada es una de las tendencias que hoy tenemos en la sociedad, no es nuevo. Ahora te comento, la realidad aumentada es algo que tiene que ver con, mientras estás leyendo, la posibilidad de ver un agregado, algo, a partir de una pantalla. Pantalla de, de, de televisión, de cine, pantalla grande, televisor o dispositivo móvil. Lo que se está poniendo de moda es el tema del dispositivo móvil es agregar algo a, a lo que puedas llegar a estar dando información. Pero fíjate que no es nuevo. Que se esté poniendo en boda, de moda, se esté popularizando ahora, es también gracias a que los dispositivos móviles que te decía hoy, tratar de comprarte, así sea el más caro, en cuotas, en 6, 3, 6, 12, 15 o 50, comprate el mejor porque pasa a ser parte de tu trabajo en todo momento. Ya en el 77 se usaba, pero hoy gracias a los dispositivos podemos tener tácticas tendientes a la utilización de la realidad aumentada. Ahora, todo lo que te voy hablando, excepto el celular que es caro, todo lo que te voy comentando, y te voy a comentar en este tiempo hasta que me permita la cantidad de minutos que tengo, es a bajo costo. Yo no te estoy hablando de grandes presupuestos. No te estoy diciendo que la inversión es grande, solo digo que la inversión de leer, actualizarse, es lo que estás haciendo hoy, insisto, esa es la gran inversión. Pero económicamente hablando, el tema de poder ejecutar, eyectar tácticas de comunicación con el uso de la tecnología, no son caras. En el 77, con la Guerra de las Galaxias, ya en, la, en, el, en los comienzos del 2000, otra película bastante recomendable Minority Report. También la, la usan en esta en esta película. Y a ver si puedo pasarte un video muy cortito de, lo, de cómo se está utilizando hoy la, la realidad aumentada en el turismo. Hay audio para el video. no, pero no, no está ah, es ese no, no te preocupes, pongo esto acá, mira. ahí está fíjense ustedes cómo ella está apuntando solamente un folleto que puede ser el folleto de tu empresa con el, con el dispositivo móvil y aparecen hasta videos o textos o aparecen audios. Transpasá esto a tu táctica de comunicación para que ya mañana puedas llegar a implementarla. Mirá qué linda idea la del restaurante o la de un diario, un paper, un newspaper, donde apoyándolo también extendés, le das valor agregado a la información, a la, al, al servicio que estás brindando. Acá es como queréis dice mira, mi amor, elegido si esto. plata, ¿no? Esta comida. Insisto, ¿esto es caro? No. ¿Hace falta, digamos, un desarrollador, un webmaster? Yo siempre lo sugiero, pero lo cierto es que no. Realizar realidad aumentada... No soy programador ni webmaster, aunque trato cada vez de aprender más sobre programación. Lo he hecho en casa. Hay aplicaciones gratuitas, hoy hay muy poco tiempo, si no todo esto lo muestro y lo enseño. Hay aplicaciones gratuitas que podés descargarte en tu celular, tu dispositivo móvil o tableta, y realizar, hay millones de tutoriales, y realizar realidad aumentada. ¿Dónde? Pénsalo. No sé qué clientes tendrás, qué empresas, pequeñas, medianas o grandes, privadas o públicas, pero imagina cuántos servicios podés llegar a dar, desde una simple conexión de Wi-Fi, hasta todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, desde que ingresa hasta que sale desde de tus instalaciones. <coughs> Esto es realidad aumentada. Un momento... Y lo otro es realidad virtual. La diferencia entre realidad, aumenta, realidad aumentada y virtual es que en la aumentada hay un mix de realidad offline y virtual. En realidad virtual es todo virtual y hacen falta un dispositivo, como ves en la foto. Son muy baratos, hay desde 15 dólares hacia arriba. Eh, por supuesto que también los hay muy caros. Hoy lo están usando las agencias de turismo mientras pongo este videito acá para que veas. Pero hoy, por ejemplo, te están mostrando un hotel, te están mostrando una zona donde podés llegar a ir con gafas, como lo ves, esta aquí a, la, a tu izquierda, es la agencia, una de las agencias de turismo que asesoro, y ellos muestran <coughs> lo que vas a contratar con gafas de realidad virtual. Okay la realidad virtual es tal cual es lo que se está moviendo detrás cuando levantás la cara con las gafas ves el techo si apuntás abajo ves el piso es el entorno totalmente de 360 grados voy terminando, me quedan 5 minutos una pena porque tenía mucho material pero este punto de la realidad virtual tampoco es caro y lo puedes realizar siempre dependiendo de tus clientes y, la, y las empresas que tengas. Hoy hay cámaras de 360 grados que están en cualquier comercio, store, tienda, en, en cualquiera de, de los países, eh, el costo tal vez es medio caro dependiendo del bolsillo de cada uno, yo a veces digo es caro o barato dependiendo del bolsillo tuyo o el bolsillo mío. La cámara, algo así porque es como una pelota de, de tenis, sale aprox 180 dólares. Dependiendo del servicio que des, puedes grabar imágenes, videos o fotos entre 360 grados. Claro, de hecho hay redes sociales como Facebook, YouTube, que utilizan y te dan la posibilidad de que subas material en 360 grados. Experiencia para los usuarios espectacular, porque no todo el mundo la hace. Innovando llamas, por supuesto, más la atención. Voy avanzando rápido en estos pocos minutos que me quedan. La geolocalización es una de las partes tecnológicas que podríamos usar en nuestra estrategia, que de hecho la mayoría de ustedes hoy está geolocalizado. Digo, si vos hoy tenés un dispositivo móvil en tu poder, tableta, eh, o celular, el libro electrónico, etcétera. En este momento y estás conectado, muchas de las aplicaciones que tenés ahí, no solamente la telefónica, quien te presta el servicio, muchas de las aplicaciones que tenés ahí te están geolocalizando. No, si yo no le di permiso, sí. Hay muchas, antes, ¿te acordás? Cuando yo era chico, la famosa frase en realidad era algo así como, sí si querida, ¿te acordás? El, el, el hombre le decía a la mujer, sí si querida, sí si querida. Hoy, Tecnológicamente hablando, se impuso el sí acepto los usos de términos y condiciones. ¿Quién leyó alguna vez, no me mientas por favor, ¿eh? ¿Quién leyó alguna vez los términos de usos y condiciones? Es retórico, no, no te molesto. La verdad es que quizás alguien te encontrás que lo lee. Pero ahí está, estamos aceptando muchísimas cosas. La geolocalización es poder encontrar, y voy a terminar con este slide, la geolocalización es poder encontrar, quizás muestre dos más de geolocalización, es poder encontrar a algo, un dispositivo, el tuyo, en un lugar geográfico. Te hablaba de personalización. La geolocalización me sirve mucho para personalizar, para poder venderte, para poder entender qué es lo que... Vos me vas a comprar e incluso sin saber que vos me lo vas a comprar. Hoy la tecnología nos provee esto. Saber qué vestido va a comprar ella sin saber que ella quiere un vestido. Pero el rastro digital, algunos le dicen la huella, es tan profundo y tan que se procesa que podemos llegar a eso. Te hablaba de la geolocalización y te hablaba de la personalización. Colegas, hoy por hoy, a mí me siguen llegando, ojalá que vos no seas uno, a mí me siguen llegando correos electrónicos que dicen, <coughs> a mí, eh, cuando lo abro, dice, hola a todos. Hola a todos. Estoy solo, tengo la clave yo, teóricamente, de mi correo electrónico. ¿Cómo todavía no me pones, <coughs> hola Juan José? Hola Juanjo, para los amigos. Pero ¿sabés qué? Eso no es personalización solamente. Personalizame por los, mis sentimientos, por mis gustos, por mi ubicación geográfica en el momento en que me encuentre. Y ahí contactame, a mí, no a todos. Vendeme más, como cuando vas a un sastre y le decís, quiero la manga más larga, los pantalones más apretados. Bueno, ¿qué pasa en los planes de comunicación de relaciones públicas con el uso de la tecnología y a bajo costo? Te debe estar pasando que cuando estás navegando por Internet, algún navegador te dice, tal quiere saber tu ubicación, ¿permitís? Están tratando de geolocalizarte, te hablo de computadoras de escritorio, también pasa en los celulares. Voy terminando, me quedan dos slides de esto de geolocalización. Y acá tenés uno, el tema de saber si los servicios que hoy en día están gratuitos, como los que estás leyendo ahí, estás completando los perfiles de tus clientes a quienes asesorás, estás aportando valor agregado con comentarios, notas, eventos, para que cuando ellos estén por ese lugar, que están siendo geolocalizados, fragmentados, atomizados, divididos, tus públicos, puedan recibir esa información, la tuya, la de tu cliente gratuitamente esto es fácil de hacer no hay que pagar el bitcoin, y no estoy hablando del bitcoin el bitcoin también lo podés poner en tu tienda, store, pasillos centros, donde le podés mandar por bluetooth mensaje a los que pasan cerca y esta es la última que quería mostrarte el tema de los que están intermediando en turismo tu empresa pequeña, mediana o grande en cuanto a lo que le ofrecen a las personas, tus públicos, para poder recibir comentarios, elogios, críticas y que si no tenemos actualizados, nuestra imagen decae. La que se está poniendo muy de moda ahora, que me hubiera gustado hablarte un, un ratito largo sobre lo que significa esta empresa privada que está a casi 9.000 kilómetros de distancia de la República Argentina y que incide en nuestra sociedad. Que es a quien le preguntas absolutamente todo, no como cuando yo era chico, ¿Te acuerdas Tony? Antes le preguntábamos a alguien, a algún tío, a algún abuelo, a alguien conocido, sobre algo en particular. Siempre había alguien inteligente en la familia. Hoy, ¿a quién le preguntan para saber algo sobre Juan José Larrea, sobre un producto, o quién pisó por tercera vez la luna? A esa empresa privada que factura más de 50 mil millones por año, pero incide, si yo quiero saber sobre vos. Voy terminando. La pregunta es, ¿cómo estás también en Internet? Yo hoy decidí vestirme así y vos también. Después podemos discutir si me visto bien o mal. Ya son apreciaciones. ¿Cómo estás hoy en Internet? Donde no depende el 100% de vos. Si me ofreces un buen servicio y te voy a googlear, porque voy a hacer eso, no voy a leer la resma de papel que me traes de tu hoja de vida o currículum, depende cómo le llames. Lo voy a googlear y lo va a googlear mi secretaria. ¿Cómo está tu identidad digital? ¿Personal? Y profesional Esta empresa privada también tiene que ver y nos dice qué debo yo entender o saber sobre vos. Bueno, <coughs> podríamos hablar horas sobre este tema. Creo que hay un tiempo para unas preguntas y respuestas. Si no lo hay, porque estamos apremiados por el tiempo, voy a poner mi correo electrónico al final para que cualquiera pueda escribirme. Eh, para cualquier consulta, no solamente de aquí, para lo que necesiten, desinteresadamente porque siento mucho amor por DIRCOM, por la comunicación, siento pasión por esto, eh, por las relaciones públicas y vivo de la vocación, me empuja. Así que lo que necesiten, ahí siempre voy a estar. Quiero agradecerles muchísimo la atención que me han dado, espero no haberlos aburridos y un fuerte aplauso para las relaciones públicas, por favor. Hola bueno, muchas gracias. Recomendaciones solamente en el tema de la seguridad informática, por ejemplo, y a veces hay oferentes que ponen fotografías muy lindas y cuando vas a ver la realidad es distinta y eso se puede dar también, eh, se puede dar lugar para estafas, por ejemplo. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Sí? Bueno. El, estás hablando mucho de seguridad informática y la verdad que tenemos un, un abanico de, de inconvenientes de seguridad informática digo la, una muy común que llega a nuestros correos electrónicos cuando el, el banco al cual perteneces y muchas veces al banco que nunca perteneciste, te manda un correo electrónico diciéndote que hay un blanqueo de base de datos y que, necesitan, que necesitamos que ingreses tu número de documento tu clave eso se llama phishing, el robo de identidad para después, luego hacer estafas en ese sentido, nunca ingreses a una entidad financiera desde tu correo electrónico. Cuando quieras ingresar a un lugar que realmente tiene que ver con cosas muy importantes tuyas, vos tipías, si es que no lo grabaste antes en tu navegador, Firefox, Google Chrome, eh, Mozilla, Firefox, Mozilla, eh, Opera, ¿Vos, vos tipeá la dirección de donde quieras entrar o si no la tenés grabada en tus favoritos nunca desde un correo electrónico nunca contestes ni llenes formularios con esas cosas eh, si la página web tiene que ver con tu empresa ahí sí necesitamos el asesoramiento de un webmaster de quien nos ayude a tener eh, los, las seguridades de nuestra empresa para poder lograrlo por suerte hoy las pasarelas de pago comercio electrónico son dadas por empresas que cuidan muchísimo la, la seguridad, Paypal, Mercado Pago, Mercado Libre, Dinero Mail y muchas otras, lo cual uno toma un, un, un código HTML y lo pone en nuestra página, pero se va. Así que en ese momento, si estás asesorando a, tu, a una empresa que tenga pasarelas de pago, no habría mucho inconveniente. Eh, bueno, la verdad que de seguridad informática podríamos hablar muchísimo incluso miren ustedes, dependemos tanto de esta empresa privada que les hablaba antes que está a 9.000 kilómetros de acá que todo depende de eso, habrán escuchado alguna vez el tema del SEO, Search Engine Optimization eh, todo hay que hacer el SEO, las optimizaciones de motores de búsqueda, lo dije en plural pero en realidad es para un solo buscador que no lo puedo mostrar por falta de tiempo pero les había traído estadísticas ¿saben cuál es? El, el, el ratio, el grado de usabilidad de ese motor de búsqueda en comparación de todo el resto, tienen el 80 y pico por ciento de búsquedas, escucha esto, mundiales. El segundo buscador más utilizado es Baidu, pero en China. Es como en Google, pero en China. Bing y Yahoo no llegan al 1%. Bing de Microsoft, Yahoo, ¿se acuerdan que era Yahoo el famoso antes? Teníamos altavistas, laicos, Ask. Hoy es toda esta empresa que te digo que lleva más del 80%. Sacó un navegador también por donde navegamos a Internet. Destronó a quien estaba, que era de Microsoft, quedó primero. ¿Pero sabes qué te dice ahora? No entres a esta página porque no es segura. ¿Te pasó alguna vez? No es segura, te dice. Ojo que esta página... Si te dice, no es segura, puede ser la de tu cliente. ¿Y esto que tiene que ver? Es que cada vez, como pregunta él, en cuanto a seguridad informática, se está luchando por este tema que ahora los dominios y los servidores tienen que ser certificados. Si no es certificado, donde se completan todos los datos del propietario, este navegador te dice, esta página no es segura. Y el navegador es utilizado en dispositivos móviles y PC de escritorios por más del 70% de la población conectada a Internet. ¿Vos entendés la dependencia que estamos teniendo de alguien a quien a mí me da mucho? Calculo que vos también. Pero la dependencia de alguien de alguien que vino con la idea del OpenSeal, del código abierto, del todo de todos... De la dependencia que estamos teniendo en cuanto a esta empresa privada a miles de kilómetros de acá, que parece el ente regulador que maneja tus públicos, que maneja tu cliente, que maneja tu imagen digital, personal o profesional. ¿Me seguís? El tema, y termino, el tema es, ¿qué estás haciendo en relación a esto? No digo de luchar como rebelde argentino que somos, lo digo para los que no son de acá. No, no digo de lucharla. se tiene que luchar, pero ¿qué estamos haciendo en base a esto? ¿Lo estamos teniendo en cuenta? Hoy cuando buscas a una empresa, lo tenía para mostrar también, te pone toda la ficha técnica de la empresa que estás buscando con comentarios hechos en Google, Google Maps y Local Guide. Google hoy está haciendo publicidad en la televisión diciéndote, antes de ir a tal lugar, chequea si está abierto. Incluso te dicen, no solo está abierto, sino que dentro de una hora hay menos gente. Bueno, no sé si gracias. habrá alguna pregunta más. Muchas gracias, saludamos y les pedimos un aplauso. Buenas tardes.